De la mañana hemos anunciado que hoy Miren Corrochategui, portavoz del Carrequín Podemos Izquierda Unida, está con nosotros. Miren Corrochategui, ¿qué tal? ¿Eh, Hola, ¿eh, Muy bien, ¿qué tal? Bueno, eh, por cierto, que por fin yo creo que el Parlamento, al final se han puesto todos de acuerdo, ¿no? Va a cambiar. Es que la pandemia nos está cambiando a todos y al final van a poder hacer las reuniones online también, si llega el caso. Eh, es, Espe esperemos que no llegue, vamos, pero por si acaso. ¿no? Eh, es, es, esperemos que no llegue la necesidad, pero sí, es verdad que bueno, por, y, y, y es una cosa que tenía que preverse y creo y, y que estas cosas, eh, hace tiempo que en los parlamentos no no Solamente en el Parlamento en el Vasco se están proponiendo eh, pues cambiar el reglamento para poder eh, ejercer el, el voto de manera telemática, no solamente en los casos que estaban casados hasta ahora, sino en unos un poquito más amplios. Y ha sido la pandemia la que, claro, la, la realidad se impone. Y, y, y antes de que no podamos votar, por si, por si tuviéramos que quedarnos todos en casa, pues. Sí, es curioso, pero muchas veces parece que son instituciones anquilosadas, ¿no? Porque cuando la sociedad reacciona, que somos capaces incluso de terminar cursos de manera telemática o se está hablando ya de un teletrabajo, resulta que en el Parlamento todavía andamos con, una, con unas leyes que impiden cualquier maniobra, ¿no? Es una cosa extraordinaria. Sí, la verdad es que es una cosa que llama mucho la atención, porque nada más no solo en esto, son, son muchas cosas el, las que parece como que no que no avanza el tiempo. Por ejemplo, también cuando quieres registrar una iniciativa, que tengas que hacerlo de manera presencial, obligatoriamente con una firma escrita boli, por ejemplo, ¿no? y que no y que no puedas la registrar una pregunta de manera telemática. Eh, hay, hay muchas cosas que, que parecen no poderse cambiar, no querer cambiar. Cuando cuando resulta que la manera de trabajar en, en todas partes hoy en día pues es, es otra, mucho más adaptada a las nuevas tecnologías. Bueno, ¿qué espera Miren Chategui del nuevo gobierno vasco? Que es un gobierno que, por cierto, tiene mayoría absoluta. Pues eh, efectivamente es un, gobierno de es un gobierno de mayoría absoluta. Eh, eso quiere decir que, bueno, que, que tiene la posibilidad de sacar adelante muchos proyectos legislativos de manera relativamente sencilla que no hubiera podido tener eh, cuando tenía que negociar cada, cada una de ellas de hecho la, la legislatura anterior es una legislatura muy pobre y, y entonces cuando, cuando un gobierno no tiene la mayoría absoluta para sacar adelante las leyes una de dos o negocia bien y acuerda y, y, y, y transacciona o, o no aprueba no leyes claro, con un gobierno de mayoría absoluta las posibilidades también son dos una es eh, tirar de rodillo tirar de mayoría absoluta y aprobar absolutamente todas las leyes que considere oportuno y hay otra posibilidad que políticamente tiene otro trasfondo mucho más digamos con, con un, un principio democrático más activo y es intentar que leyes que sean trascendentales, que sean estructurales, eh, intentar buscar un apoyo más allá de la mayoría formal necesaria para, para sacarlas adelante. Bueno, hay leyes como, por ejemplo, la de los presupuestos, ¿no? En una situación como esta, ahí el mayor consenso sería de agradecer, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, eso es. Hay, hay leyes que por temática son son trascendentales, son de alguna manera constituyentes, ¿no? Entonces, o sea, que marcan el, el, la forma de ser de una sociedad durante los siguientes pues, unos cuantos años. Eh, y los presupuestos, aunque no lo son, porque los presupuestos son una ley que se aprueba anualmente, la ley de, de ingresos y de gastos, en, como tú dices, en estas circunstancias especiales. Sería de agradecer y sería muy importante que pudiera contar con el consenso de, de las fuerzas políticas más allá del gobierno. Porque eso querría decir que estaríamos haciendo frente a una situación de crisis, eh, de, de gran crisis, de, de la mayor crisis que hemos eh, padecido en, en tiempos de democracia, eh, pues que podíamos hacerle frente de manera eh, pues colaborativa y común. Bueno, lo que pasa es que los consensos no sé si van a ser fáciles, ¿eh? porque igual algunas de las medidas que van a cerrar estos presupuestos teme que sean eh, particularmente eh, dolorosas, por ejemplo, para parte de la ciudadanía. Me refiero, por ejemplo, pues se puede estar hablando de congelaciones salariales a los funcionarios, también extendiendo un poco lo que pueda suceder en, en el conjunto del Estado. Y luego hay que recordar que vamos a tener ingresos eh, muy por debajo de los esperados, ¿no? con déficit muy importante. Claro, por eso por eso también es verdad que estos presupuestos son determinantes eh, y, y además es que la, la filosofía que acojan va a ser también pues pues muy importante porque además va a condicionar los presupuestos venideros. Quiero decir, eh, como tú dices, la, los ingresos van a disminuir notoriamente. ya ya De hecho, ya están disminuyendo y ya se están anotando las previsiones de disminución de, de ingresos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Hay que congelar los salarios? Pues probablemente no sea esa la idea que haya que, que elegir. Igual lo que hay que hacer es aumentar los ingresos, no recortar los gastos porque ya sabemos además que cuando la, la, la economía, cuando los salarios son menores, de hecho cuando se quitó el salario también, esa paga extra que se quitó en su día de la, la crisis anterior a los a los funcionarios, el consumo el consumo en el mercado cayó, cayó enteros. Eh, no es bueno para la economía tampoco reducir los salarios, unos salarios que están son, pueden ser dignos, pero están ajustados, no son salarios estratosféricos de las grandes corporaciones. Eh, entonces, no es esa la vía probable, pero sin embargo, Sí que la vía tiene que ser el aumento de los ingresos, como por otra parte están ya reconociendo eh, instituciones tan, tan neoliberales como, como el Internacional y, y, y, y demás, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, los ingresos deben aumentarse y para aumentar los ingresos deben aumentarse algunos impuestos. Debe eh, cargarse impositivamente a quien más tiene. De todas formas, eh, ¿ustedes entonces no estarían por la labor si se aplican medidas de esas características, es decir, de congelación salarial, en el caso de los funcionarios? No, habría que ver en qué, en qué panorama tenemos de aquí a cuando eh, Bueno, sí, la verdad es que ya no queda mucho tiempo, eh, pero no, existen otras vías, existen otras vías mucho más efectivas y mucho más justas, además, y que casan mejor con la filosofía política que subyace a, a, los, a, a los conceptos constitucionales, que, que son también los estatutarios, porque son, son en, en ese sentido, eh, tienen prioridad, al, que, que digo que son casan mejor con los proyectos constitucionales que que, que se establecen sobre la, sobre la progresividad fiscal. Bueno, de cualquier modo, vemos que los conflictos y los problemas van a ser muchos, ¿no? Porque tenemos toda una pandemia aquí eh, viva entre nosotros y sin posibilidad de solución, de, ataje, de atajo de momento, de trabajo sanitario. De cualquier modo, eh, Miren Sategui, eh, dentro de estos conflictos hay algunos que están sobre la mesa, caso de educación, por ejemplo. Eh, ¿Ustedes están de acuerdo con los sindicatos en la huelga del próximo día 14? ¿Creen que hay justificadas razones para, para salir a la huelga? Pues yo creo que sí, porque no sé, en la comunidad educativa yo creo que existe bastante consenso en ese sentido. Llevamos meses, la comunidad de, eh, educativa lleva meses queriendo hablar con el gobierno y no lo ha conseguido. Eh, claro, ayer el, el nuevo consejero lo intentó. Pero lo, tenía cinco días para solucionar una cuestión que lleva meses largándose, que lleva meses... Eh, eh demandándose y bueno, y no ha podido, no ha podido hacerlo. Eh, claro, lo que lo que están demandando los sindicatos, que es por otra parte lo que demanda la comunidad educativa, es de tiene pleno sentido, es eh, hace falta más profesorado eh, y hace falta también adoptar otro tipo de, de medidas para de, de seguridad, de conciliación, y, y no solamente para los enseñantes, sino para toda la todas las personas que trabajan en en el ámbito o que tienen cuyo trabajo tiene incidencia en el ámbito de la Educación. Yo creo que son demandas eh, lógicas, justas, a las que no se ha atendido. O sea, no, no es que se haya dado eh, solución, sino es que no se han escuchado siquiera. Y, y, y sí, en ese sentido, creo que, que las demandas son justas. Sí. es que ¿Denuncia usted entonces la unilateralidad de acciones que se han llevado a cabo por parte del Departamento de Educación? ¿Cree que ha sido así? Hombre, yo creo que es evidente que ha sido así, el Departamento de Educación ha, ha actuado por sí mismo en algunas ocasiones, eh, ha consultado con el Departamento de, de, sal, de Salud pero, o de Sanidad, eh, pero bueno, todo, toda la gestión de la pandemia, los protocolos que se han ido elaborando han sido bastante de, de oficina del Gobierno, sin, sin más intervención de nadie. Ayer le escuché una entrevista y le vi muy crítica también con algunas de las remodelaciones que se han hecho dentro de este gobierno. Algunas de ellas tenían que ver precisamente con el Instituto Vasco de la Mujer. Sabemos que ha habido polémica porque pasa de Lenda Caricha a una macrocartera como es la de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. ¿Por qué cree que es, eh, que es mala este, este cambio? ¿Puede ser malo ese cambio? Bueno, cuando se creó en Macún de hace 30 años, fíjate que todavía no existía ni ley de igualdad. Y en ese sentido, Euskadi es una comunidad pues bueno, especial, porque antes de que, de que se estuviera planteando legislar en esta cuestión, ya se había tomado la decisión de, de crear una estructura administrativa que hiciera posible eh, llevar a cabo políticas de igualdad en favor de, de las mujeres. Eh, entonces, eh, cuando se creó digo, hace 30 años, se decidió situarla en, en Lentacaritza precisamente porque es el sitio que le permite eh, llevar a cabo estas políticas o, o la propuesta de estas políticas o el control de las políticas del gobierno de manera transversal. Eh, claro, eh, es así como, como se ha conseguido que en cada uno de los departamentos pues pueda haber unidades eh, unidades de igualdad, que pueda haber, que se pueda trabajar, digamos, en coordinación eh, y en coherencia con criterios de, de igualdad, de políticas de igualdad en el gobierno en general. Eh, cuando se cambia esto de departamento mmm... Tiene que haber un porqué. ¿Por qué se, porque se cambia? Entonces, podría ser. Bueno, pues porque vamos a elevarlo a la categoría de, de consejería propia, por ejemplo. Eh, consideramos que las políticas de igualdad requieren de un soporte administrativo en la estructura del gobierno equivalente al de una consejería, con un presupuesto propio, con una luz propia, con un titular de cartera propio, etc. Eh, bueno. En ese caso, en ese caso se supone que se está colocando la política de igualdad en un lugar mejor, es decir, que se está atendiendo a, a la evolución en, favorable de la sociedad con respecto a las políticas de igualdad y que se le está dotando de, un, de una posición mejor. Claro, no se hace eso, se hace todo lo contrario. Lo que se hace es rebajar de posición porque se integra la cuestión en un, en un macro departamento con unas en, temáticas también muy potentes muy, que, que por sí mismas ya merecen una, una consejería propia. Es imposible, es imposible que, que pueda tener una, una trascendencia y una centralidad como la que tenía hasta ahora. Aparte de que, administrativamente, también va a cambiar, aunque también es verdad que, que no está muy claro y es precisamente por eso que hemos registrado una batería de preguntas para saber en qué va a quedar toda la estructura administrativa que soportaba la acción de, de Macunde, porque no está muy claro. De todas formas, ayer quisieron dar algunas explicaciones, ¿no? Por ejemplo, que el Endacar iba a seguir presidiendo los consejos de, de Macunde, el Instituto Vasco de la Mujer, es decir, que no va a perder o quieren que no se pierda ese esa figura transversal. No sé si con esto le tranquiliza. Eh, no, pero pero es, eso es una um, sobre el papel, porque el Endacari siempre ha presidido, Macunde es cierto, seguirá presidiéndolo, pero eso no significa que, que va a asumir el, el, el, el proyecto político, la, la, los objetivos políticos de, de, de este instituto, de, de Macunde. Eh, no sé, hay otras muchísimas cuestiones administrativas que no están claras. No sabemos si la directora de Macunde va a tener, qué, qué tipo de rango va a tener, si va a tener el rango de viceconsejera, como lo tenía hasta ahora, o, o, o qué tipo de rango va a tener. en cualquier ¿Quién la va a nombrar? ¿La va a nombrar el Indacari? le va a nombrar la, la consejera del, del ramo correspondiente? Eh, hay muchísimas cuestiones que, que se desconocen, por eso digo que vamos a que hemos, eh, hoy registraremos una batería de preguntas para saber en qué va a quedar, pero eh, si todo va a quedar igual, entonces para este viaje no hacía falta estas alforjas. Si el Indacari va a seguir presidente y quiere que nada cambie, pues entonces ¿para qué cambiar? Eh, si cambia es porque hay una, una intención clara de que, las, de que algo cambie. Bueno, de todas formas eh, sí que es cierto que todavía tenemos mucho recorrido como sociedad, ¿eh? ya me refiero ya en, en, en un amplio recorrido, en un amplio, una amplia mirada en cuestiones de desigualdad social, ¿eh? desigualdad de género, por ejemplo, ¿no? en nuestra sociedad. No sé si ha tenido posibilidades de ver esa macroencuesta que ha habido en el conjunto del Estado, pero esta radiografía nos vale para todos, me imagino, también, para nuestra sociedad también. ...claro, no, los datos son escalofriantes... ...escalofriantes es que, eh, bueno, pues... Eh, un, ...ayer, ¿verdad?, se, se, en las redes se, se, se explicaba de la siguiente manera... Que, ...que es muy gráfica... ...si tú, mujer, no has eh, padecido eh, pues violencia machista... ...tu madre sí... ...si tú no, tu hermana sí... ...si tú no, tu amiga sí... ...porque resulta que más de la mitad de las mujeres lo han sufrido... ...con lo cual, si alguien tiene la suerte de no haberlo sufrido... Alguien muy cercano de su entorno, su madre, su hermana, su amiga, sí que lo ha sufrido. Y eso es, es terrible. Pues sí, eso es mucho trabajo el que tenemos todavía por delante como sociedad, ¿no? Lo que pasa es que no, no somos a, capaces de acertar con la tecla, porque a estas alturas todavía estamos ando, dándole vueltas a algo que llevamos muchos años ¿no? intentando corregir. Bueno, pero por eso hay que escuchar precisamente el, el, el, el movimiento feminista lo que ha sido, entre otras muchas, muchísimas cosas, además de concienciar y además de, de educar y además de visibilizar un problema real, también el movimiento existen propuestas de soluciones, existen caminos que recorrer. Entonces, lo que hay que hacer es escuchar. Al, al, al, al movimiento feminista y ver cómo abordan esta cuestión y en este sentido hay, hay dos claves fundamentales una desde luego es la educación y hay otra clave importantísima que es la inversión la inversión pública, porque sin inversión no se pueden acometer esas tareas de educación y de formación también de las estructuras administrativas para poder gestionar esta esta esta lacra que es también el machismo. Bueno, ayer le oí una, una denuncia que también tiene que ver con eso, no con las desigualdades y ciertamente con el machismo, cuando decía que no se les pasa la misma factura a las consejeras que a los consejeros. Eh, a la hora de los cambios y las remodelaciones, ¿realmente cree que, que eso es así? Que ha sido así. Eh... Bueno, eh, podríamos pensar que es casualidad, pero qué casualidad que de las eh, salientes, de las consejeras salientes, cinco sean mujeres, eh, algunas de las cuales pues, se han destacado por una gestión, ciertamente, pues pues que no, que no ha sido buena, pero tenemos algún consejero como Arriola, que también en su gestión al Frente Saldívar ha sido terrible, y ahí sigue de consejero. No sé, ¿qué es casualidad? Puede que lo sea, pero las casualidades, bueno, como que no existen. Bueno, de todas formas, eh, sabemos que, y antes estábamos hablando de que los trabajos van a tener que ser arduos, también hay otras eh, consejerías que van a tener un trabajo relevante, eh, por ejemplo, la de empleo y trabajo, que va a ocupar la vice la vicelendacari, segunda y doña Mendía. Eh, por cierto, ¿entiende bien la configuración de este gobierno con vicelendacaris, con dos vicelendacaris y demás? Eh, sí, a mí la verdad es que no es una cuestión que me, que me preocupe, la... Eh, eh, ¿Cuántas carteras? ¿Cuántas caritas, eso, eso no es ningún problema. El problema es, es el, el proyecto político o la línea política que trasciende de esa estructura administrativa, que es como, como lo que hablábamos antes anteriormente en relación con, con igualdad, justicia y, y servicios sociales. Es, eso te está indicando una dirección política que no es la buena. Pues que haya dos vice no me genera ningún ruido. Eh, yo creo que no debería generarnos ningún ruido. Bueno, pero hay un departamento, que le decía yo, que es el de empleo y trabajo, que va a tener mucho, ¿eh? Sobre todo si estamos viendo algunas de las noticias muy preocupantes. La última, por ejemplo, ya una gran empresa como Sidenor, por ejemplo, que nos anuncia que va a mandar alerte a la plantilla a 1.500 trabajadores, ¿no? de aquí a diciembre, sí, o sí. situaciones que se están dando en el comercio que teníamos ayer mismo también aquí a, al representante, al, al presidente de Secovi y nos decía, bueno, que la situación es alarmante si no se corrige, ¿no?, y que ya ni siquiera es un problema de ayudas, es un problema de que la sociedad está que no consume, que que, que, no, que no avanza, ¿no? Sí, no, efectivamente, la verdad es que tiene, el, el trabajo que, que le toca cometer a este departamento es, es, es muy importante, en, en el, en el, al igual que, que el departamento, que el, el Ministerio de Trabajo en el Estado, es, es una labor fundamental que bueno hasta ahora con, se está se está saldando con de manera bastante positiva es decir la ministra de trabajo yolanda díaz lo que está, está haciendo un trabajo encomiable para paliar los efectos de, de la pandemia en, en los efectos negativos en el ámbito laboral pero bueno si no cabe duda de que de que el reto es, es descomunal sí bueno y cuáles son los retos que tiene ahora mismo podemos eh, el Carrequín podemos izquierda unida pues lo que tenemos que tenemos son los que los que lo hemos tenido siempre y es intentar llevar la voz, del, la voz de los movimientos sociales y de la ciudadanía a, a las instituciones y, y convertirlas en inici iniciativas parlamentarias que puedan luego materializarse en, en, en leyes y en, en acción de gobierno. Esa es nuestra nuestra máxima prioridad, siempre con un objetivo que es eh, luchar por la justicia social y por la igualdad. Eh, y por la justicia social y la igualdad que es siempre en beneficio de la mayoría social. Algo que no, que no se ha procurado hasta ahora eh, por, en los gobiernos de derechas que hemos tenido siempre en Euskadi. Bueno, pues el trabajo va a ser arduo entonces, ¿no? A la que le va a quedar mucho por delante. Lo único, eh, lo que comentábamos al principio, es que estaban ahora frente a un gobierno con mayoría absoluta que no va a necesitar de los apoyos, pero ustedes estarían dispuestos, ¿no? Lógicamente, eh, a, a ofrecer su mano tendida como lo han ofrecido en otras ocasiones. Claro, siempre nuestra oposición va a ser constructiva, siempre lo ha sido, yo creo, y lo hemos dicho, siempre lo será. Lo que nosotros queremos es mejorar la vida de la gente y eh, llevar la justicia social a las políticas del gobierno y a las leyes. Y en ese sentido, eh, todo lo que podamos ayudar eh, eh, para, para que así sea, pues pues estaremos estaremos para, para, para ayudar. Eh, todo dependerá de los contenidos no se puede establecer a priori si, si vamos a votar cinco veces que sí y, y cinco veces que no eh, dependerá del, del, de los contenidos de, de aquello que se vaya a tener que decidir Pues habrá mucho que decidir ¿eh? Eh, en esta legislatura, no cabe ninguna duda Bueno, lo primero, lo que mencionábamos al principio que van a tener que reconfigurar la administrativamente la gestión de ese parlamento porque, hombre, no tenía mucho sentido lo que ha estado pasando también durante la pandemia ¿no? Mm. Por, por ejemplo. Sí, no, la verdad es que ha sido, ha sido porque además fíjate que, que en Cortes Generales que siempre pensamos que en Euskadi vamos un pasito por delante en toda esta cuestión de, de, de ordenar, de organizar, de digitalizar, de, de tecnificar eh, la gestión de, de las instituciones y bueno estábamos muy por detrás de, de Cortes Generales. Pues sí, sí, la verdad que sí, que estábamos muy lejos y eso va a tener que, que ser corregido. Bueno y luego en una legislatura que también se amplía y se abre a otras cuestiones, no? Transferencias que van a tener que llegar y demás, o sea que son responsabilidades que vamos a tener que ir asumiendo poco a poco. Y hay, es que sí. bueno, eso es lo relevante también, ¿no? para esta legislatura. Sí, sí, la verdad es que los retos son son grandes porque una situación de trans, también de las transferencias no tiene nada que ver con, con la pandemia, o sea, esto estaba ya programado de antes. Pero bueno, si ya existían leyes importantes sobre la mesa que tenía que aprobarse, la ley de, de cambio climático, la ley de igualdad, la, la renovación o no, la reforma del estatuto, hay proyectos legislativos muy importantes que estaban pendientes en esta legislatura y se le añade, han añadido cuestiones como la transferencia de prisiones, por ejemplo, que también. Eh, pues aporta un, un reto importante y, y, y ahora pues con la pandemia y la gestión de todos sus efectos la verdad es que esta legislatura eh, va a ser determinante sobre todo porque cuando se responda a, a cuestiones que por ejemplo con la, con la pandemia que son pueden ser coyunturales, pero en esa respuesta va a ir siempre eh, inserta una filosofía que, que va a permanecer en el tiempo una filosofía de gobierno y de una filosofía política que permanecerá en el tiempo. Por lo tanto, si los retos son muy importantes y, y, y probablemente lo que se decida a lo largo de esta legislatura va a configurar la sociedad vasca de los próximos mmm, diez años. Ya sé que no tiene bola de cristal, pero eh, todos los gobiernos no he escuchado a ninguno que no diga que no quiere dejar a nadie atrás. ¿Usted qué cree que va que va a quedar gente en los arcenes? Eh, nosotros lucharemos porque, porque nadie quede atrás. Y esa será nuestra labor, porque sabemos que gestionar esta, esta crisis que es sanitaria, pero que es social y que es económica, sabemos cómo se gestionó la anterior crisis económica y sabemos quién pagó esa, esa crisis. Entonces, nosotros tenemos que estar alerta para que nada, ni siquiera parecido, vuelva a ocurrir. Entonces, esa es una de nuestras tareas, uno de nuestros retos fundamentales, que esta reconstrucción social y esta reconstrucción de la economía que tiene que abordarse a partir de las políticas públicas, efectivamente efectivamente no deje nadie atrás. Pues miren, Gorro Sategui, portavoz del Carrequín Podemos izquierda Unida, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. Tendremos muchas oportunidades en esta legislatura de seguir comentando la actualidad de su formación y también, lógicamente, de lo que pueda ocurrir en el Parlamento. Es Ricasco, miren. Claro que sí. Venga,